Estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y en esta oportunidad el licenciado Pelegrín Castillo nos va a responder esta papa caliente. Mira, por, por experiencia histórica, eh, si tú ves a las camarillas de funcionarios, o a la polilla palaciega, como decía el doctor Balaguer en una de sus obras, decidir la suerte de los presidentes, los presidentes fueran declarados vitalicios. Y ese es un problema que se le presenta a todos los presidentes. Fueron una monarquía? Se le presenta a todos los presidentes. Haití lo resolvió declarando presidente vitalicio. Tiene 10 presidentes, 10 eh, jefes de Estado que fueron emperadores, que fueron reyes, presidente vitalicio, bueno, eso es Haití. Nosotros, en cierta manera, eh, hemos tenido un desarrollo institucional muy diferente, eh, eh, entre otras cosas porque se han cuidado las formas. Eh, hemos tenido dictadores Y dictadores duros Y, y gobiernos prolongados eh, Bueno Ahora mismo eh, República Dominicana Después de un largo periodo de construcción democrática Que se da una constitución La más abierta La más consultada La más participativa Está encarando ahora una La prueba. constitución del 2010 La constitución es están hechas para limitar el poder. Las constituciones que no limiten el poder, que se puedan cambiar la voluntad del que está gobernando, es, son constituciones realmente nominales. Son pedazos de papel, como dice la expresión. Eh, la sociedad dominicana no, no se merece eso. No se merece eso. Y... Aquí nosotros vamos a estar en una prueba. Ese grupo va a tratar de que el presidente se embarque en la aventura trágica, trágica, de querer modificar de nuevo la constitución. Y tiene que producirse una reacción, yo no tengo duda de que se va a producir. Una crisis política. No va a haber una sea... movilización nacional de todos los actores de la vía nacional oponiéndose radicalmente a ese intento, porque eso equivale en los hechos a, a anular la constitución. Entonces, eh, el dilema es, bueno, ¿nos vamos a guiar por lo que manda la constitución o nos vamos a guiar por lo que diga un una vidente sí. o un grupo de brujos? ¿Quién le pagó esa o vidente? O las encuestas arregladas por los funcionarios o, mira, incluso puede hasta darse el caso de tener un presidente con, con mucha popularidad y hasta con mucho potencial de seguir. como fue el caso de Obama? Pero no, el caso de Uribe. Uribe sí. tenía el apoyo del 80% de la población colombiana para continuar. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional que de dijo Colombia? ¿Qué no. dijo que no? ¿Por qué? Porque en Colombia... Se cuentan de... las instituciones. Si nosotros tenemos instituciones y la constitución es la mayor de las instituciones y no las respetamos, entonces después tú no le puedes pedir al ciudadano o a un sector de la sociedad que diga eventualmente, no vamos a respetar la constitución. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si llegamos a esa situación? Que después venga un periodo inevitable, de confrontación, de ingobernabilidad. Como de ruptura. En un contexto, óyeme, en un contexto internacional donde hay una crisis en Venezuela, originada precisamente en eso. Originada en eso. Donde hay una crisis en Nicaragua originada precisamente en eso. Que entonces venga el gobierno dominicano a proponer el tema de de que va a modificar la Constitución. Mira, pueden sobrar los votos, puede incluso hasta tener la tasa de aprobación mayor. Y nosotros como Fuerza Nacional Progresista, que hemos sido coherentes con esto, vamos a oponernos. Nosotros nos opusimos, tenemos la autoridad, el antecedente de habernos opuesto al proyecto de los ingenieros constitucionalistas. En el 2012. En el 2012. Si hubiera sido por un grupo de seguidores de Leonel Fernández, se lanzan a un proyecto de reelección con una decisión de Suprema Corte de Justicia, Licenciado, diciendo que la constitución que se acababa de aplicar, una última no se la aplicaba. Se nos acabó el tiempo. Sí. Una última pregunta. Sí. A propósito de que usted acaba de mencionar el nombre del doctor Leonel Fernández. La última encuesta Galo posicionó al, al expresidente Leonel Fernández como uno de los líderes de la oposición, dígase del gobierno o del presidente. Y se ha rumorado y se ha hablado mucho de que el presidente, el expresidente Leonel Fernández podría encabezar un frente opositor en contra de la modificación constitucional desde la Fuerza Nacional Progresista. ¿Se ha hablado de eso alguna vez? No, nosotros no hemos hablado de eso con el doctor Fernández. Ahora nosotros sí sabemos que él y sus partidarios están muy conscientes de que como muchos partidarios del presidente Medina, que modificar nueva vez la Constitución para abrirle paso al proyecto de reelección del presidente Medina constituiría eh, realmente un grave atentado al orden constitucional y desataría una crisis de gobernabilidad. Este país no se merece eso. Se nos acabó el tiempo. Necesitamos unidad nacional y un proceso de grandes reformas y transformación. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Le damos las gracias, gracias ti, al licenciado Pelegrín Castillo por esta grata visita, un político de alto calibre. Gracias a todos ustedes y nos vemos mañana.